Puedo. Bueno, bueno, bueno, continuamos más. con más aquí. No puedo, es que hacemos muchos chistes fuera de cámara. Y, sí. y de lo que vamos a hablar ahora, de protección canina. Y dice Fulvio. Que él ayer bañó los deles. Sí, Uno sí, solo sí. que tú tienes o tienes dos dos? Dos, dos. dos. Y tú lo bañaste, le tocaba claro, baño. Claro, claro. Mira, ese saludo, cuando yo llego, es especial. De no, esos te padres. da mucho no, cariño, es lo perrito. No, es Pero increíble. no se sustituye con el cariño humano. No, no. Jamás. Bueno, aquí tenemos una comisión importantísima integrada por Glory B. Paula y Caroline Smith. Ellas vienen, presidenta gloryville y secretaria de esta fundación de protección canina, que apenas tiene unos días, va a cumplir un mes, el 23 de abril, y vienen a contarnos por qué se motivaron a crear esta fundación sin fines de lucro. Buenos días, bienvenidas, ¿cómo Buenos están? Buenos días. Cuéntenos, ¿cómo surge la idea de crear una fundación, una ONG, para proteger a los perros? Bueno, este... Subas un poquito más. Yo cogí la iniciativa para seguir de este bello proyecto este uno creciendo siempre tiene el sueño uh -huh. eh, que no quiere ver los perros en la calle ¿verdad? Ajá, deambulando solo pero no es un solo un sueño sino un gran problema que tenemos en sí. nuestra ciudad sí. eh, no es un problema quizá de nosotras dos pero es de todos porque Así nos es. afecta a todos eh, y hay que quitar de la costumbre que se ve que es de un perro sufriendo en la calle, no tiene hogar, apenas no sabe qué comer, se entra en la basura, la persona pone la basura afuera y no, eh, derriba, por eso exacto. le dicen los callejeros, vira lata. Lo, entonces lo estigmatizan como vira-lata. Sí. Eso es lo peor. Porque realmente la viran. <risas> sí, pero eh, ya serían mestizos. Porque sí, tenemos esa, esa, la costumbre de decir vira lata, pero, pero nadie así lo. Llama así, mestizos. mestizos. Pero, este, ese gran problema nosotros tenemos, o sea, estamos eh, no solamente vamos a suponer para estar en recaudar fondos, sino para concientizar el Franco Macorizano de este gran problema y que con su ayuda con la ayuda de todos podemos lograrlo porque o sea, lamentablemente la intención solo no podemos sacar los perros de las calles y tenerlos sí. en un lugar incluir sí, sí, sí. sí. la población de los Exacto. perros callejeros porque calle. tienen un riesgo a que lo maten, Y de hecho lo vemos sí, a diario en la carretera sí. perros muertos, gatos sí. también, porque sí. la gente sí. se los dos no como las ciudades modernas tienen su, su gobierno municipal Exacto. se encarga de los animales, no solamente sí. de los caninos, de todos, todos. Y le tiene albergue, le tiene veterinario. ¿Ustedes se han acercado a la alcaldía? Este no. ¿Todavía? Tenemos personas las cual no, gracias a Dios, nos están apoyando, uh -huh. pero no tenemos ayuda de la alcaldía, lamentablemente. ¿Tiene algún lugar donde albergar los perros en transición hasta que sean adoptados? Sí, tenemos un pequeño local, pero no es tanto como albergue, porque no podemos coger de... O sea, la forma que hacemos de los casos es que, vamos a suponer, lo publicamos, ¿verdad? Y luego se le busca hogar. Cuando tenemos hogar para ese para ese canino, luego es que entonces podemos rescatarlo, deparasitarlo, llevarlo a la veterinaria bien, para que lo bien, evalúe, bien, bien, bien. Este, ya que también uno tiene que cuidarse para también. Para que el dueño suma los casos costos. Claro. Uh -huh. okay. Y, y se le entrega entonces eh, depurado, eh, sí, o, o lo que ustedes claro. mínimamente pueden tener sí. como... Entonces, esta organización surge con ese propósito. ¿Y dónde están ustedes ahora como dirección o ubicados? Bueno, solamente tenemos de la página de Instagram. Ok. ¿Cómo este la encontramos? como virtual. Eh, protección Canina SFM. SFM. Protección sí. Canina, canina SFM. F mm -hmm. SFM. SFM. SFM. Las siglas de San Francisco. ¿Tienen sí. ustedes dentro de su fundación a veterinarios, veterinarias? Sí, tenemos apoyo de veterinarias de aquí. ¿Y ¿Cuántos son ustedes, Dios? la fundación? En total somos alrededor de 55 voluntarios. 55. Qué bien. Sí. Hembras y varones, tienen mm -hmm. varones involucrados también. Entonces, usted es la secretaria del, del grupo. Sí. En este momento, ¿qué decisiones han tomado eh, como organización para iniciar los trabajos? Eh, se hace una planeación, eh, el staff... Hace una planeación para realizar las actividades, ahora mismo estamos planeando una que viene por ahí. Eh, entonces se hace la planeación, se habla, se hace reuniones y luego se le comunica al, de, al grupo en general, uh -huh. el grupo de todos o sea, los la, voluntarios. el se reúne primero y luego lo comunica. Sí. Pero en estos pocos tiempos, porque no tienen un mes todavía, ¿ya con cuánto, cuántos perros han logrado sacar de la calle? ¿Qué proceso uh -huh. han hecho en estos pocos días? Eh, hemos rescatado alrededor de 19. Algunos 19. En menos de un mes. Qué bien. Y Va eso es bien. moderándolos. Porque ah, hay sí. muchos. <risa> hay muchos. No, porque tienen que tener el espacio donde llevarlo. Y sí, todo porque, eso. o sea, ah, bueno, el, local, eh. el local no es propio. Uh -huh. Es de... Tienen que pagar renta. Es de un. No. De, un, el padre de una voluntaria ah, okay. entonces bien, es un local que se está construyendo de paso, ahí, sí un, que es solamente para la estabilización de los animales para darles una adopción cuando ya está seguro que se va, van a ser adoptados porque si no, no estoy Ahora algo, algo claro. que me surge sí. es eh, ese procedimiento que lleva tiempo y sí. ustedes son jóvenes que están estudiando cómo sí. lo hacen bueno. Organización, <risa> o sea, lo posteamos en el grupo y los que tengan disponibilidad se ofrecen mm. y nos vamos turnando ¿Qué estudia usted, Lori B? Bueno, yo estaba estudiando Administración de Empresa, pero gracias a Dios estoy en la carrera de Veterinaria Veterinaria, cambiaste, <risa> ¿y dónde la estás estudiando? En Santiago En Santiago, ¿y usted qué estudia? Yo estudio en el Politécnico. En el Politécnico Vicente Aquilino. Mira, excelente, brillante. La Fundación. Instagram. ¿Cómo le digo? Protección Canina SFM. Así que todo el mundo a verla. Ahí ustedes publican los perros. Sí, el caso, la historia. Y la gente se interesa y se pone en contacto para el proceso de donación. Hemos estado viendo imágenes. Bueno, aquí. Vuelvan a repetirlo, por favor. Protección ahí Canina. Ahí está, ahí está, Protección Canina. Ahí eh, está SF. la cuenta, ahí está la cuenta del Instagram. Para y ya mayores. le doy a seguir. O sea, que ustedes uh -huh. están abiertos a donaciones, sí. a gente que se involucre a apoyar. Sí, este. tenemos los brazos abiertos para todos los ¿Es la primera no. fundación que existe en San Francisco? ¿Ha habido otras eh, hay, o hay, hay más? otras. ¿De Protección Canina? ¿Protección Canina? No. no. O sea, con los mismos fines. Okay. A, a Israel, por favor, que le envíe mi perro Que lo, que lo pongan también Julio me... quiere ver el perro de, Que lo feliz, bañó y fue para eso que Feliz cumpleaños Ay, ay, ay A, a mí me gustan el tuyo, A es? mí me gustan los perros Ahora Israel lo va a poner ah, okay. <risa> A mí me gustan los perros Entonces En el poco tiempo que ustedes tienen estudiando sí. Dicen que se combinan Y aquel que esté disponible Pues va y lo atiende ¿A dónde va a atenderlo? Eh, pero A veces nos envían casos a la página que vieron un perrito y eso, evaluamos si podemos eh, accionar, entonces lo enviamos por el grupo, eh, se suben fotos a las redes… ¿Eh? Ahí está el perro eh, mío. Ese oh, es de qué pulo, sí. El de Fulvo está bonito. Oh. Muy lindo, lindo. Tiene el mismo nombre que yo. ¡Ah! No. <risa> no, se llama Chop. ¿Ustedes se encargan shop. de poner el nombre o solo o lo, o las personas que lo uh -huh. adoptan? Ponemos como nombres temporales. Temporal, sí, porque obviamente... Le hacen una tarjetita, la identificación, sí. todo eso. Uh -huh. Ese proceso. Eh, eh, recientemente en España... Sí. Ha tomado una decisión respecto a la adopción de animales, porque es común que para ciertas fechas, y sobre todo en el verano, alguien tome la iniciativa de regalarle una mascota a alguien. Pero parece ser que llega un periodo no cumplido el año y quedan abandonados a la suerte. Como que son peluches de momento, sin entender que es una es ser, ser viviente sí. y es una responsabilidad. ¿Ustedes toman en cuenta esto para los que adoptantes? Claro que sí. Nosotros cogemos de los datos. La forma que lo hacemos es que cuando van a adoptar de un canino, eh, necesitamos datos específicos de esa persona eh, dirección y cada X tiempo preguntamos cómo sigue se del camino claro siempre van y damos la seguimiento. sí pueden o sea con el permiso también claro, del, del dueño con... eh, hay personas que quizás han tenido un poquito del miedo con nosotros porque creen que oh puede ser una estafa no saben si la página es real si mm -hmm. somos de verdad y pero ya eso de esos se va a acabar porque ya te de aquí de claro mañana que y todo el sí, mundo lo está viendo sí. pero chicas, por eso cogemos de esos datos para que hermosas sí, sí, las la del pelo espectacular y esa forma y ustedes sí. la capacidad que demuestran muy, y la, muy sobre todo ese amor lo hacia, hacia haciendo, los animales la felicito. hay Gracias. una hay una parte importantísima aparte de ustedes sacarlo de la calle pero aquí en República Dominicana se vive mucho el maltrato físico a los perros o sea, se les maltrata se les deja amarrado en condiciones uh -huh. también eh, muy vulnerables para ellos en todo el sol sí, sí. se le maltrata y eso se ve a diario de hecho en Santo Domingo hay, fu hay fundación y hay personas que trabajan uh -huh. en el rescate de, de estos perros, de sacarlo de la calle, ¿cómo trabajan esa parte del maltrato que, han, que ustedes lo pueden ver en la calle, de hasta propietarios dueños de perros, sí. que ustedes lo vean en ese accionar, ¿hay uh -huh. algún nivel de concienciación, de campaña de información? Sí, nosotros realizamos actividades este, la cual Siempre cogemos el tiempo para hablar, dar de nuestra charla, porque hay que educar también claro. al dominicano. Eh, tenemos que también, nosotros hacemos de la ronda de vacunas, este, la cual van a tener los caninos de la calle un, una identificación, la cual va a identificar que están desparasitados uh -huh. y están vacunados contra la rabia. ¿Y ha solicitado eso? salud pública esas vacunas para que les hagan gracias? Sí, gratis. tenemos el, el, el apoyo de ellos, gracias temporada. a Dios la consiguen Mira, con ellos fabuloso sí. ahora sí. en la en lo que relatas Ajá. hay muchos perros de estos que conocen las calles sí, sí. pero tienen un punto donde donde duermen donde duermen sí. ustedes le dan seguimiento para saber de quiénes son porque muchas de estas casas También. ya han dejado a la suerte de la calle sí. a estos perros pero mm, son de ellos claro <risa> claro porque los perros realmente de la calle tienen dueño y eso fue eh, Cándida una veterinaria muy buena aquí me explicó eso y yo nunca pude entenderlo. ¿Cómo así? ¿Cómo? Yo dije, pero ¿cómo? Calle, sí. Sí dueño. pero realmente sí tienen dueño porque o estaban en una casa o siempre están afuera del colmado esperando que le den de algo de comida uh -huh. o hay alguien que le echa porque por algo están vivos sí, ahí, ¿verdad? Entonces, realmente ellos sí tienen dueño porque a nosotros nos no gusta ayudar. Y sí hay personas que quieren también ayudar en esto. Lo que pasa es que tenemos que educar un poquito más a las personas porque ya si tienen identificación este ya ustedes saben que está vacunado que no tiene que tenerle miedo al perro para maltratarlo uh -huh. este porque ya está vacunado contra la rabia porque ahora mismo es ay la rabia ay, que ese perro dame yo tirarle piedra o, los o casos algo del sur, entonces exacto hay que educar porque aquí eso realmente eso es lo que falta para para que no haya maltrato ni abuso en las proyecciones futuras ¿qué uh -huh. piensan ustedes hacer van a integrar más jóvenes colegios Liceos, sí. eh, y uh -huh. qué actividades van a, a, a realizar, ahora mismo la siguiente actividad que vamos a tener es la ronda de vacunas, la cual ahí con la ayuda de veterinarios, también salud pública, vamos a deparasitar y eh, contra la rabia vacunar lo, Pero los van de un la sector calle. o un sector muy grande San sí. sí entonces vamos qué sector en, van a empezar Aún no tenemos Aún bien no han la fecha, decidido. pero de una vez lo vamos eh, a, lo van a informar. Okay. Se ¿Tendría pronto alguna actividad donde estarán dispuestos los perros a ser dado en adopción? Sí, ya para una próxima. Como una especie de feria de perros. La, la primera, primera actividad que, que hicimos, el 23, eh, se dieron varios perros en adopción. Una pregunta, ¿dónde fue? fue Porque creo que vi algo. Uh, ah, sí, en la calle Duarte esquina el Carmen. Ah, sí, okay. Mm. Y la gente iba, mm -hmm. veía los perros. Si fue sí, fue una especie de pasadía. Mm. Las personas iban se con los perritos, burros, se vendieron. Eh, artículos para su mascota y mm. se dieron unos cuantos. Entonces, pesos. la persona, el que quiera un perro, no tiene que pagar absolutamente nada. No, mm. absolutamente lo nada. Lo adquieren y, y ya de ahí se compromete. Pero se debe algo. Compromete, claro. por supuesto, dar ese no a abandonarlo. Eh, ha, ha sido demostrado científicamente el aporte psicológico mm. que influye en el niño el tener mm. una mascota desde pequeñito, sobre sí. todo. Eh, lo, sobre todo los que tienen alguna discapacidad o algo, algo que son especiales los animales contribuyen mucho a revivir ese amor la solidaridad los valores en los niños es necesario que tengan una mascota según dicen los, los expertos ayuda eh, bastante eh, eso, esos, esos caninos que ustedes rescatan lo entregan con una tarjeta ya bien bien bien, bien con todos los datos oh, y la vacuna que le han aportado sí o sea nosotros los desparasitamos pero ya entonces el dueño se tiene que encargar encarga de su de primera vacuna sí. y, y ya se le dé esa tarjetita. Yeah. Correcto, así es. Algo uh -huh. más que quieran aportar brevemente. Nos queda ya unos segundos finales. Okay. Bueno, estamos con brazos abiertos para cualquiera que quiera eh, ayudarnos, es ser de nuestro staff de voluntarios, la cual gracias a Dios nuestra familia crece cada día más y uh -huh. nada espero que tenemos ¿Algún el apoyo teléfono de contacto. De ustedes. Tenemos el de en la, en la página. El Instagram. El Instagram, Instagram de Recordar, protección, el Instagram, canina, SFM. protección canina. SFM. Entrar para mayor información, estar en contacto. Las personas que quieran tener un perrito, bueno, lo pueden conseguir Tenemos a través de <risa> uno, dos, tres, dice ella, los que quieran tener a través de estas hermosas jóvenes. Glory B. Paula, que es la presidente de esta fundación, y Caroline Smith que es la secretaria. Gracias por haber estado con nosotros. Nos toca una pausa, retornamos con más aquí en De Mañana. Quédese con nosotros.